El metro de Bogotá es tal vez una de las mayores estafas a la que ha sido sometido el pueblo colombiano. Estafas no solamente por la cantidad de millones de dólares que se han tirado a la basura cada vez que a un alcalde nuevo que entra a administrar la ciudad de Bogotá no le gustan los, los estudios y los avances que se lleva o si el metro es subterráneo o es elevado, sino que además ha sido una gran estafa a nivel político con el electorado. Es decir, cada cuatro años hay un candidato a la alcaldía que gana la alcaldía con la promesa de hacer el metro de Bogotá. Los debates políticos para la candidatura a la alcaldía de Bogotá cada cuatro años son similares, son los mismos. Todos ellos van centrados y concentrados única y exclusivamente en debatir quién va a ser el metro de Bogotá y por qué los anteriores no lo han podido hacer quién ha robado más plata y quién ha tirado más plata en estudios lo cierto es que hoy 69 años, con 69 años de estudios el metro de Bogotá aún no comienza a construirse pese a que la alcaldesa de Bogotá y todos sus funcionarios dicen que sí que va muy avanzado que va en el 18% de avance cuando lo único que han podido llevar a Bogotá ha sido un vagón del metro, pero un vagón que no funciona, un vagón que no tiene rieles, un, un vagón que no tiene por dónde andar. Están, están creando también los patios para guardar los vagones del metro, unos vagones que no han llegado y unos patros, patios a donde no se puede acceder porque simple y sencillamente pues no hay carrileras. No hay las vías del tren que puedan llevar los trenes hasta los patios o hasta los garajes. Ahora, hay un avance un avance que no se sabe siquiera en dónde está unos dicen que el metro será elevado, otros que el metro será subterráneo. Cierto el caso es que ni subterráneo ni elevado este comienza. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López hoy sale por todas partes diciendo en sus redes sociales ya se va a contratar la línea 2 del metro, se va a contratar incluso hasta la línea 3 del metro cuando la primera, 69, con 69 años de estudio, ni siquiera puede comenzar. Y entonces los culpables son los unos y los culpables son los otros. Lo cierto es que los únicos que han ganado son todos los vendedores de buses de Transmilenio, porque mientras le han negado a Bogotá la posibilidad de tener un buen metro, como lo tienen todas las grandes ciudades del mundo, pues lo que se han, que se han dedicado es a llenar toda la ciudad de buses y, buses y buses y buses y buses contaminantes y Transmilenios que hoy ni siquiera avanzan y que lo único que han hecho con la ciudad de Bogotá es que en vez de permitir la circulación, lo que ha venido es un caos completo, un caos total. En los actuales estudios, entre comillas, del Metro de Bogotá, las estaciones del Metro están diseñadas para que queden más o menos cada 1.600, cada 1.800 metros, es decir... Cada 20 cuadras habrá una estación de metro. Esto es lo que es un negocio redondo y bien pensado, porque mientras en los países de Europa las estaciones del metro, entre una y otra, hay 500 y 700 metros de distancia, pues en Bogotá, cuando esta primera línea de metro comience a funcionar, que ya dijeron hoy que no será en el, 20, en el 2028, sino muchísimo después, que no saben cuándo porque los estudios no los han terminado, pues entonces la gente saldrá en una estación de metro y para poder ir hasta su punto de destino tendrá que salir y coger Transmilenio para poder devolverse o para poder avanzar las cuadras que le queden haciendo falta para llegar a su sitio de llegada. O sea, está el negocio pensado está el negocio hecho, no están pensando en los pobres, no están pensando en los trabajadores que son los que día a día tienen que coger estas líneas de metro o van a coger esas líneas de metro si es que algún día llega a existir el metro para poder ir a sus trabajos, para poderse desplazar hoy en Bogotá un trabajador común y corriente tiene que tomar tres horas de transporte en la mañana tres horas de transporte en la tarde pues si algún día llegara a ver el metro la idea es que ese tiempo se viera reducido pero al parecer eso no va, no va a ocurrir de esa manera Soy Jenner Usoga, síganme en mis redes sociales para poder generar más contenido Un abrazo para todos, chao chao